Pes cuatro ojos. Cualquiera de las tres especies de peces que se encuentran en los ríos que transcurren desde México a Sudamérica septentrional miden más de 32 centímetros de largo y nadan asomando sus ojos saltones por encima de la superficie del agua. Una membrana transversal divide cada ojo en dos córneas y dos retinas. De esta manera el juez puede ver al mismo tiempo por encima y por debajo del agua. Tienen una gran escama exterior que limita el movimiento del órgano copulador en algunos machos hacia la derecha y en otros hacia la izquierda exclusivamente. La abertura genital de las hembras también está orientada de manera que un macho con el órgano copulador en el lado derecho solo puede apedrearse con una hembra que tenga el orificio genital en el lado contrario. La hembra tiene una a cinco crías vivíparas. Clasificación científica los cuatro ojos pertenecen al género Anaeblepes, que constituye la familia de los anaplédidos del orden Cyprinodontiformes.